Estamos con el Chris arriba de una pista que es bastante exigente y nos encontramos con los chiquillos. <ríe> Mira los chiquillos. Buena, buena, buena. Buena. <ríe> Oye, actúen un poco más. Por. Vamos a bajar esta pista para ver a qué nos vamos a enfrentar hoy día y los cabros no se han tirado todos los saltos así es que vamos a revisar un poquito de técnica y algunas curvas bien entretenidas y vamos a aprender un poquito sobre mountain bike. <risa> Este es más largo. ¡Oh, ¡Oh no! Pensé que venía muy despacio y pasé muy rápido. ¡Oh! Practiquemos los, los cuatro penaltes y ya. después terminarían en este. Vamos a ver si lo logran, porque nadie se lo tiró. Ahora no. ¿Nadie? No. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya. Ibais haciendo esto con tu rodilla todo el rato Chris, ¿me ayudáis un poquito acá? Las rodillas las ocupáis como en, en, en, en paralelo, ¿cachai? Te vais moviendo así, para ladear la bici para acá Para ladear la bici para allá ¿Qué opináis, Chris? Como que deberían hacer esto ¡Raúl! Estos son nuestros tips A ver, a ver, a ver, a ver. Yo te vi un poquito echado muy atrás en la bici, doblando bien, pero yeah muy cargado en la rueda trasera como que iba llevando la bici bien pero estaba ahí un poquito acá ya, un poquito Porque, bueno, más estaba ahí, adelante estaba ahí en la rueda trasera que como que no es malo pero lo mejor es tratar de meterle más peso a la rueda delantera y cruzar tu cuerpo un poquito un poquito más lento intento como de saltar ¡Qué ritmo este weón! Entrale un poquito más despacio ya. Y ve parejo tu línea, que es lo que le iba a decir a Diego, ¿cachai? Anda anticipándote. Porque ahí todo lo que estás haciendo bien te va a salir más suavecito. Pensar en que tienen que saltar hazlo el Van a tirar la visa automáticamente, ¿cachai? Y después en este lo mismo. Una vez se lo dijo a unos amigos. ¿Esos consejo? Sí, y les funcionó caleta, entonces él, el de Rosado, me lo dijo recién, bueno, cambia caleta. Con ese consejo de ir rebotando de Exacto, la mano. Exacto, como querer saltar, hacer ese gesto de querer saltar. Ah, me entendí quizá, porque quizá, hacía el gesto de querer tirar la bici para saltar. Claro, es que tú literalmente estáis saltando. Tenéis que, que, que apoyarte en el peralte y dejar ir la presión. Apoyarte en el peralte pero, y dejar ir la presión. Sí, sí po, pero no es saltar, es hacer el gesto como sí. para que te salga la técnica de, de la bici. que curva. tú no te diste cuenta, tú salís volando. ¿En serio? Man? Cruzado, se vio bonito. Bueno, <risa> yo lo vi y dije: esa toma no la voy a poner porque voy a quedar mal. Ya, ¿me estoy compitiendo? ¡Pegalo, pegalo! ¡Coste! Lo que les decía Chris de ir rebotando de peralte en peralte. Tiene razón porque no necesitáis saltar, pero necesitáis apoyarte fuerte en el peralte como bombeando. Y si quieres le dan... Pero la idea es que como tú bombeáis un bam, metiéndole presión a la bajada y saliendo alivianándote de la subida, así es lo mismo en el peralte. Paren de conversar y tírense, por favor. Entonces tú le metís presión al peralte y pasa lo que dice Chris de que relajáis como que flotáis y te estáis metiendo en el otro, listo para meterle presión, flotáis y te metí en el otro. Germán está dando clases. Ra, ra, ra. conversa y conversa y a mí me tiene grabando. Bien. Eso. Si entráis despacito y le empezáis a agarrar el ritmo... Empieza a pasar eso, ¿cachai? Eso yo no tenía intención de que pase, pero pasó igual Entráis con tu peso en la, en la rueda delantera para tener agarre, y para sacarle velocidad te movís para atrás. Y de ahí volví al tiro donde estaba y para poder seguir maniobrando. Creo que eso es. Acá no somos expertos, lo estamos intentando. Tú para hacerle peso a la bicicleta tú no, no tenís que hacer esto. No es un juego de piernas, es un juego de mi cuerpo se está desplazando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, freno, Uf, vuelvo a donde estaba. Y ahí le metís presión a la rueda trasera. Cuando vais doblando, tu mínimo va alineado con la bicicleta. Si que le estáis pidiendo la curva, estáis bajando el manillar un poco. Que en estricto rigor deberíais apoyar tu peso acá y dejar caer esta mano. Y practícalo con calma para que después lo podáis hacer más rápido. Tenéis que cachar cómo se hace para después poder hacerlo fuerte y tirarte el salto. ¡Bueno! ja uh! <risa> Están agarrando bueno, güey. Uh. Esta está marcando un montón. ¡Oh! Uh! ¡Se lo tiró, tirado, güey! Diego! ¡Grande! ¡Grande! Salió fuerte y si cachaste estas curvas no las estaban dando por arriba. Mira, su ya. Le estaba presionando la bicicleta en todas. Trata de repetir esto que estaba haciendo acá. Y ahí la voy a agarrar el ritmo, la voy a sacar el rollo y voy a empezar a cachar que... Llevarla nomás No estabais bombeando estáis estaba derrapándonos de lo fuerte que le estabais pidiendo Hacer lo mismo Pero sin pedirle estas derrapas que estáis dejando acá así ah, yeah. Trata de hacerlo más suavecito Lo voy a sentir más rítmico Y que cachis que podía hacer las dos maneras Llegó el momento Los chiquillos han practicado un poco Así es que vamos a ver si es que Si es que pueden hacer esas curvas De manera suficientemente rítmica Como para poder conectar Este saltito de acá Ahí viene Chris Bien ¿Eh? Uh -huh. No sé qué güey. Vi como que la delantera la lleva y me da a colgar en el aire. Sí. Los chicos que practiquen a su ritmo, pero nosotros tenemos que ir mejorando también. Diego. ¿Quién viene el Diego parece? Sí. ¡Bueno! Sí. ¡Bueno! Sí. ¡Diego mirándole todo, buen! Ahí viene el Benja. La rodilla le cuesta en el primero. Ahí. Uy! Entrale más despacio y acuérdate que la bici tú la tiras hacia abajo de la curva ¿Sí? Ahí viene Raúl ¡Uh! Con esa velocidad no, no la Ricky vaya a caer cortito ¿Sí? Trata de entrarle un poquito más despacio y salir más rápido claro. Que eso es también un poco lo que le pasó al Benja Y lo otro es que la bici no la está ladeando lo suficiente Cuando sacáis rodillas es cuando no, no tiráis el manillar para abajo lo suficiente Mira Chris cómo tira el manubrio para abajo ¡Pum! Llegándolo supermanio Paciencia, sí. Cuando re... Cuesta al principio, pero cuando lo sacáis, cacháis al toque Este segmento ha sido bastante exigente, en realidad Son cuatro peraltes muy rítmicos y este salto, la velocidad es muy justa Así es que, los cabros lo están dando todo y se están presionando un montón <risa> oh, no. oh, ahí al fino va, mandando, está? Ahí estaba ahí agarrando vuelo. ¡Uy! ¡Va y rápido, vista bueno. Pista, pista, pista. Disculpa. No está, no está ni ahí con nosotros, No bueno, está dando clase. ¿Vení ahí? ¿Se ¿Sí, ah? Estaba ahí listo. ¿Tú decís? De más le... Dale, sígueme. Oh. Me llevo güey. Cada vez lo encuentro más tangible wey. Dale, mi Doblé mi postiza en un porrazo muy tonto el otro día, estoy seguro ¿Viste el rechazo que le puse? Uf. Sí. <risa> oh. <risa> Bien <risa> wow. En vez de entrarle acá, entré como por acá eso es solo anticiparte porque iba a ir doblando bien Iba a ir doblando mucho mejor que antes otra! ¿Tres años en pelarle? ¡Ya! ¡Sí, bueno. ¡Oh! <risa> bueno. ¡Raúl! por qué no estás hablando? Raúl Bueno me diría ¿no, liga porque... Ya bueno, dijiste Ay. no y yo te dije sí tú Fijo, Raúl, Ra tengo que... Ra Son sensaciones y claro. si te sentís confiado, vais confiado Si sentís, sentís que algo anda mal, de repente simplemente no estos días, Claro Pasas ahora Te propongo saltar desde esa al recibidor No es fácil Por algo me la estás proponiendo amigo mío Ya, tenéis que dibujar una línea acá súper bien Porque tenéis que entrar doblando Después de este lanzador que realmente es un palo y el residuo está a unos 3 metros Pero hay que dibujar una línea tan bien que tiene una dificultad como de hachera ¿Línea downhill? Línea downhill ¡Oh mi transmisión! Contra... Ahora le toca a Chris Ajá. No, yo te voy a desafiar a otro reto ¿Tiendo? Caer arriba de este colchón acá, Ajá. desde el peralte Sí, no, yo pero... creo que se puede, por eso, por eso lo propuse Que no se dé contra esto nomás, me sentiría pésimo ¡Con cuidado, Chris! Sí. ¡Buah! Me metí mal a los pirantes de arriba ¡Oh! ¡Muy cerca, Bueno, Para mí cuenta No sé si se puede, weón ¿Puedo a probar? probarlo Sí No, no está fácil Tú tenés buen oli, weón, de malo ahí, we? Sí está, está para confundirse mucho en la dirección, voy a salir contra ese eucalipto, weón Yo bunny, weón Germán manda buen bunny Germán, eres un bunny ¡Vengo buen bunny! <risa> ¡Dale, de hacer. <ríe> ¡Oh! Bacán, es rarísimo, es super cuático. No sé ni dónde caí, bueno. ¿Y dónde está acá? Eh, no la chonté, salí todo confundido, wey. no no dónde iba Bacán, <ríe> ¡Oh, bueno, ¡Oh, le me pero entró. bacán, <ríe> bueno. Vale, tengo un reto. ¿Quién se, se anima? Se llama doble. Y es para Raúl ¿Cuáles son las apuestas? Yo digo que si se, se, se, se lo manda ¿Se lo manda? sé cómo va a caer <risa> Eso es bastante importante Creo que su alma va a quedar ahí y la va a tener que recoger con <risa> pala ¿Qué opinas tú, Chris? Se lo tira ¿Se lo tira? ¡Concéntrate en la curva! ¡Dale con todo! La, la tensión oh, está oh, ahí... Oh, oh, se puede cortar el, el aire con un cuchillo corte, ¡Viene, viene, viene! ¡Goooo! <risa> Podemos lograr... ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Dale! ¡Eso! Dale, ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡Mal, no, no, no. Mal, mal, mal! mal. Más ritmo en las últimas dos curvas y está ahí. Podríamos ponerle más presión a Raúl y poner a Cris ahí abajo. Bye, dale, ¡Dale! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Ahí estaba ahí agarrando vuelo! ¡Estaba ahí agarrando vuelo! ¡Vamos con todo! ¡Dale, dale! dale ¡Bien! ¡Vay con ritmo! ¡Vay con ritmo! ¡Bien! Con ritmo. Bueno. Ven, ¡Bien! Dale, dale, dale. ¡Bien! Uh, ¡Bien! No Oh, Estáis bien ¿Qué se sintió? Cuéntame tus impresiones Dije ya la verga, si sí. lo peor que puede pasar es pisar a los cabros Salí mal del Peralte Sí, pero dije sí, ya pico Sí, fue como quítate el susto Ahora anda y es lo mejor Bueno, man. bacán Se fisuró en tres, se fisuró en tres Estos dos igual sí. veníais despacio Y yo creo que todos pensamos que ver un corto brutal oh. bien. Bueno. Bye. Bien. ¡Yes! ¿Has un Mario? Bueno, sí subió un poquito, pero no mucho. No es el mejor trabajo, pero es un trabajo en esto. No satisfecho, pero tampoco. Ya ya cachai que podéis llegarlo o oh, más o menos, ahora practícate las curvas un rato y cuando esté saliendo un poquito más fuerte vaya a llegar a la recepción sin problema si, sí, como que estoy saliendo más lento, un poquito más lento, pero igual... sí como que te gustó caer corto <risa> <risa> puse la tarjeta más cara y rápida que puedo encontrar y mira, mira, la está pegada ¿qué me dices? ¿qué me dices Sir William? ¿cuánto rato lleva? y todavía no <risa> se apaga, <por>. no sé <risa> qué le pasa a estaba... ¡haz algo! este salto más que practicar algo es pura velocidad cuando pasáis el corto, que es donde estáis parados, es bacán, flotáis. ¡Oh! ¡Y la piedra! Uh, ¿Qué es eso? ¡Oh, el medio Wallride que se mandó! ¡Bueno! ¡Uh! Menos mal tapamos la piedra! ¡Menos mal tapamos esa piedra! Uh. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí arriba! ¡Dale! ¿Y? <risas> Mami, mai, ¡Muy sí, fuerte, sí, ¡Wow! Este quizás sea el próximo reto de los chicos. Es. ¿Le tinka, o no? A mí sí. ¿Sí? Es un gap de. Dos bicicletas de largo. Dos bicicletas grandes de largo. Un corto que no tiene mucho sentido. Y una recepción larga. Así es que lo vamos a probar. Vamos a ver cómo le da los chicos. Raúl, te quiero ver ahí. ¿Cómo se sienten con el siguiente reto? Para cagar. Motivada, cagada. <risa> Hacete un bunny. Juan venía súper lento. Weón. qué mierda. Si, si, eso te pones de punta, weón. ¿Qué cosa? Si uno se arrepiente y, y, como, y venís con la velocidad como lista para. Es mejor dejar la bici caer, aunque bolí Salir tú arriba de la bicicleta en vez de que. Te tira de punta como decís tú. Si es que alguna vez te toca que vais fuerte a un salto que tiene esta pendiente para. Y cachaste que no podís detenerte, así esto. Yo creo que así deberíamos haber empezado. Como lo haríamos nosotros. Vení acá, oh, estaba acá en esta Oh, no, me arrepentí, me reventí. no nunca, la de, nunca dejáis de pilotear la bicicleta. Es mejor caerte al hoyo poniendo la bicicleta En vez de pegar la frenada de la muerte, engancharte acá y irte de hocico al plano desde esta altura. No está difícil llegar, caí súper pasado. Sí, sí. Y el peralte hay que entrar hay que abrirse, la entrada ahí suavecito y te deja enregelado para hacerlo. Viene otro salto allá, la opcional está por la izquierda. Pero este tiene muchas probabilidades de caerlo así, perfecto. Así es que cuando quieran. ¿Quién va primero? Sí, con la... sí, con el señor sí, Benjamín el... ¿Ah? Ahí viene el Benja Uh. Yo pensé que llegaba, Yo también pensé que llegaba. Eso fue inesperado. No a una ¿Estás bien? Sí, weón. Ahora la rueda, levanta la rueda. El, el test de rigor, cuidado con los pedales. Rueda, ah. que rueda, eh? Rueda resistente. WTV. le oh. Yo creo que caíste con la rueda trasera, pero... Oh, no. Ahí nomás, caché. Tenía que caer ahí y caí acá, acá. Cuando iba en el aire dije, ah, salí súper estable, pero eso fue imprevisto. Pensé que ya. El, el peralte no es complicado, ¿no? ¿no? No, para nada. ¿Y acá salí suavecito? Sí. E ese, ese tonto está ahí traumando el corto. Cacha que cuando vais corto, corto, lo peor que voy a hacer es encoger las patas. Porque te caes sin recorrido para amortiguar el golpe. Así que lo mejor que voy a hacer es extender piernas. Claro. Para absorber el golpe. Ahora, claro, lo que le pasó al Benja fue que, como que al final bajó la rueda un poquito antes de tiempo, él podría haber metido las la piernas un poquito para arriba. Para el... tratar de que la rueda trasera cayera pasado el golpe feo. Sí. ¡Go, Diego! Sí. Expectante de lo que va a pasar. Uy, viene no, un no, ciclista, no, no. viene un ciclista. ¡Uy! ¡Uy! Uh. No, no. Eh, no, que sepamos no, igual hay que ir atento. vienen fuerte. un gusto. Fíjate Diego que ahí podéis venir súper abierto si es que te anticipáis de arriba. ¿Tienes miedo? Yo le tengo respeto a todas estas weas o sea, este porque no las es he que hecho. De a poco, si hay, hay que darle con calma, no, no es, no es devolverse loco, si te sentís cómodo le da ahí nomás. Pero si no, el salto no se va a mover de ahí. Pero tampoco puedo posponerlo tanto, si igual hay que darle bo. Sí, pero sin presionarse en exceso. Fíjate. Cuando te empezáis a presionar en exceso arregáis el porrazo. Si, te, si, si le hacís un par de vistas y te sentís cómodo de que podéis llegar, dale. Hasta que no tengáis la sensación de lo que pasa ahí, no podéis saber si sentís que llegáis o no. Claro. Tenéis que probar. Ahí viene Cristiano. <tose> cristal. Ah, sube. Ahí lo absorbió. ¿Cachaste? Iba tan fuerte que dijo, no me levo ni un poco porque voy a caer buen, 10 metros más abajo. ¡Abrete! ¡Bueno! Ahí! ¡Woo! Bien, ¡Oh, <risa> perfecto! Escuche tu madre. Bueno, lo bastante perfecto. <risa> Grande, Diego. <risa> oh, cayó, bacán. Cacharon que se abrió Caleta justo antes de entrar. El peral te lo hizo suavecito. ¿Cómo se sintió? Es bueno. Es bueno. Sí. ¿Es, es bacán este saltito. La sonrisa que tiene. No, más. Ah, bueno, mira, ya se carga. Voy a dormir así. No lo caí corto, ¿cierto? Lo caíste perfecto. La rueda justo ahí arriba. Buena. Suavecito. Mira quién se tentó. Ya, ya. <risa> Hazle una vista con tu bicicleta y cacha. ¡Oh, no Vení pedaleando de ahí. ¿Qué estáis pensando? ¡De ahí! ¿Llegará? Dime tú. <risa> Oh. Oh. Estamos entre conejos aquí Viene, viene, viene Uy. A la curva le podía entrar más abierto para sentirte más estable Claro, por aquí chocáis Pero por acá Entráis suavecito Lo agarráis sin ninguna preocupación en el mundo ¿Chris pensáis que iba a caer corto? Bueno, está, esperemos que no. Que que esperemos que no. Pero. Pero. Yo creo que ahí le puedo mandar. Sí, ahí venir rápido. Sí, weón. Y vais bien, si la tiráis un poquito, caí bien seguro. Dejad con y el pato corto. a la weá y. Dejar de ser pera. Sí. de hecho me desarrollé el, el casco para que saltara la pera un rato, wey. haciendo mucha presión. Sí, weón. Ya venía aquí la aquí, weón. No. Ahora va a venir fuerte oh, este. Tuyo, oh, ¡Qué mierda! Wey. Entró súper fuerte al peralte, weón. Yo creo que se... le corté la cabeza seguro. ¿Qué está pensando, hombre? Dice algo muy mal, weón. Casi me olvidó ciclo. Oh, saliste raro. Con cuidado, weón. Sí, a mí igual me da asustó, weón. El... No, no es susto el nervio, weón. Viene, viene. No, no se a despedar, wean, wean. Oh, y ahora están con ansiedad. Me va. <risa> Esta es como la calma antes de la tormenta. Ahí viene. Vamos. Bien. Uy. No te vi con toda la perso, weón. Claro, Esas son las vistas que te dan confianza, weón. Sí. ¡Ahem! <coughs> Ahí viene, weón. Bueno. Ya. ¡Vamos! Sí. ¡Bien! Oh, oh, me oh, salvó, salvó, pero mal. ¡Estás bien! Hay un poco de boxer en mis pelotas. <risa> ¿Te comió el pantalón? <risa> me salvé, pero <risa> <bravo, risa> weón. Cuidado, cabrón. Oh, ¡Oh, hay un panelcito ahí <risa> arriba! la cagá en el mundo! <risa> <risa> Te van molestó a las abejas con el corto. La cagó, la despertó. La honestos ¿Cómo lo sentiste? Puta igual feo, así caí feo, weón. Ya, yeah, duro. ¿Está, ¿Están cayendo, weá? ¿Por qué están cayendo gotas? ¿Qué está pasando ahí, weón? Cacha, weón, Oh, cabrón, saquemos las bicis porque esta va a ser un desastre. Vámonos de acá. Sí, vámonos de acá están tirando una resina. ¿Qué están tirando para abajo? Están tirando algo como parece como que llueve, weón. Ese es el corto más brutal que he visto, donde molestaste a la madre naturaleza. Bueno, Raúl y Benja ya saben que para la próxima más velocidad nomás. Bajamos al salto grande. Uh, oh. No Vamos a salir cima. Acá viene el saltito Es lo mismo que lo otro, es suavecito, pero es largo a la cresta No sé cuántas bicis hay de aquí a allá ¿3, 4? ¿Cómo lo notas, Germán? Tienes flow ¿Cómo lo notas el salto? Tienes flow flow? Max mix, mix, mix ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué tal? Bien, le di fondo a la horquilla ahí en un hoyo brutal, ¿cacha? Debo a sonar, se escuchó Sonó metal con metal Pero aguantó el medio golpe, loco Ese es el fondo de la horquilla Para tener una referencia, porque ahí suena clac oh, bueno! Siento como que es muy poco tiempo en el aire ¡Desquiciado! Le ¡Ah! <risa> bueno, bueno, bueno, bueno, bueno otra bueno, cosa, bueno. otra cosa super tardío sí, wey super tardío, es que nunca había sacado las manos en esta bici entonces igual como que te acomodáis al asiento, a la distancia al manillar un poco bacán, acá, ¿no quieres saltar? no, hombre. ¿no? yo le quiero hacer una vista anda conmigo y vaya a cachar que, cuál es la velocidad exacta yo lo estoy rechazando un poquito por seguridad pero es un salto rápido, no te deja mucho tiempo en el aire, por eso cuando saqué las manos, aparte que fue súper tarde, fue como ¡ah! ¡oh! Casi sin freno hasta abajo ni una pedalea, flotáis hasta el otro en el aire y si caís perfect es dejarte ir nomás. Tú me decís cuándo. Eh... Vamos. Vamos. ¿Sabes que el Mi opinión es que hay saltos intermedios a este, este de los más grandes que yo he visto acá en Temunco. Practica un poco más, en algún salto un poco más seguro, que por último no tenga tanta culebría ahí abajo. Sí. Y una vez que estéis seguro de que voy a hacer consistentemente saltos más grandecitos, vais a entrar a este y vais a estar feliz. Ahora como que... Si lo que hemos andado hoy día es de lo más grande que te he tirado, este, ya es el doble que lo otro. Te he visto saltar, no tengo dudas de que podré hacerlo, pero es el medio paso, ya está ahí, no está ahí progresando a poco, está ahí saltándote un par de pasos, ¿cachai? <risa> es igual que lo otro, es suave, te deja tranquilo y toda la va, pero mira el tamaño que tiene. Sí, sí, es largo. Así que por lo menos piénsatelo dos veces, si aún así lo quería hacer, pues vamos a estar acá. <risa> Va a ser una vista más para puro... puro tirárselo O sacárselo, o decidir que se lo va a tirar ¿está motivado? Está motivado, güey Raúl comiendo ahí Raúl, en no, un antes no, se comió no, una banana, no, banana y ahora está comiendo naranja uh, no, uy, Un niño muy sano uh. uy. Oh, no, no, sí, Es grande, ¿o no? Sí ¿O Pero ibas? Me siento con, no sé, me siento como que los... Estás sí, sí, sí. por los otros saltos que me dejaron conforme oh. Yo si te puedo recomendar algo, es que te esperé un poquito más, güey bueno. ¿Sí? Porque no sé si estáis como para darle un salto así Sí, igual estoy pasando pañá ¡Ah! Hay tiempo y el salto no va a ir a ningún lado Sí, eso es bueno Eso es bueno Tenéis que, ir realmente hecho un pico Tenéis que estar realmente confiado en tus habilidades para saltar Las consecuencias ya pueden ser horribles Tómatelo con calma, pa... Dale unos días dale, dale unos días y piénsatela Practica un poco más otros saltos parecidos Hay que ir al legno, No, voy. Claro, no, voy. una lesión ahora es depresión Sí, sí, sí totalmente sí. Tómatelo con calma, man. lo estáis pasando bien Hay progresado un montón, vaya a seguir progresando y después esta cuestión va a ser fácil ¡Qué buen día! ¡Ah! <ríe> ¿Qué podríamos decir de este video, chiquillos? ¿Que el Raúl ha comido todo el día? ¿Que ha caído corto, ¿Ha hecho un par de terremotos y unos ataques de abeja. Raúl, ¿a quién, a quién le compartiría este video? A la gente que le tiene miedo caer corto. Caer corto no es tan terrible. ¿Qué opinas tú, Chris? ¿A, ¿a quién le compartiría este video? Eh, a los chiquillos que quieren aprender a saltar, que se animen, que de repente los cortos no son tan peligrosos como parecen. <risa> hay salto y salto. ¿Tú, puro, los palos van para allá. ¿Tú, Benja, qué opinas? Hay que darle. Tengo lista de eh, jugar. Que mandarle nomás, güey. Soltarle y dejarse llevar. Dejarse llevar. Sí, güey. Diego. Yo voy a decir que hay que espotear las pistas primero, aprender a tomar peralte y tener la, la galla de saltar y, y mandarle nomás. Yo estoy de acuerdo más o menos con los chiquillos y yo creo que hay tiempo para aprender y practicar, desarrollar las técnicas para no volverse loco y tirarse saltos gigantes, o desarrollar las técnicas para no caer excesivamente corto, haciendo vistas Teniendo más o menos claro qué es lo que se tiene que hacer en cada salto, hoy día fue un gran progreso para todos, chiquillos, los felicito, incluso Chris. Así, es que me... Así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ver un poco de técnica o crees que algunos de los consejos que vimos hoy día le podrían ayudar, compárteselo. Eh, y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡No en el cerro! <risas> ¡Qué acá, cabrón! Son lo máximo.